avanzar un poquito más, por lo menos a nivel eh, teórico, ¿no? a nivel filosófico seguramente la mayor dificultad será cómo hacer eso efectivo en la organización de los departamentos, de los seminarios, de las clases, de los horarios, algo, ¿no? Pero... A nivel organizativo lo que pasa es que, eh, para mí el primer paso es de alguna de las formas eh, que el profesorado vea que hay una ventaja con respecto a este planteamiento y que eh, en la salida del FIPSI, pensando en concreto en un profesor de la secundaria, uh -huh, sí. pero un profesor de la secundaria eh, que con un planteamiento eh, de tipo académico, pues la verdad es que no lo pasa bien ni el alumnado ni el profesor. Entonces, eh, con un planteamiento de, de competencias en general, donde hay, eh, esos conocimientos tienen una aplicación, la metodología de proyectos que no es conocida etc. pero el tema de la competencia es un poquito más allá de lo no voy a meter en el lío. Eh, eso supone, eh, evidentemente, que primeramente el profesor tiene que ver un poco la ventaja de este planteamiento. Eh, el, el hacer un planteamiento después ya integrado, eh, es decir, el por ejemplo, de la comunicación. El tema de la comunicación es clave eh, porque eh, todas las competencias transversales que hemos mencionado anteriormente se trabajan a través del lenguaje verbal, del no verbal y del digital. Y entonces, lo que no conviene es hacer compartimentos estancos y ahora vamos a trabajar la competencia digital por un lado y vamos a hablar después del, del plan de convivencia por otro y, y después eh, del plan de la educación sexual por otro y, y de alguna de las formas andar en, en una serie de compartimentos estancos donde nos volvemos locos y de alguna forma estructurar bien el eje de lo que es la educación. Uh -huh. Y el tema de las transversales nos ayuda muchísimo a estructurar bien, sea cual sea el eje, uh -huh. sea cual sea el eje, para estructurar todas las competencias básicas transversales. Uh -huh. Sabiendo que esto eh, después tiene que realizarse a través de cada una de las áreas y materias. Cada una de las áreas y materias sigue siendo tan importante como antes. Uh -huh. La matemática es una competencia básica necesaria para la vida, como es la competencia científica y la artística. Es decir, que eh, eh, no se perdería para mí, a nivel de organización, el tema de los seminarios no deja de tener sentido para mí, el tema de la lengua habría que hacer un, un conglomerado mayor, pero cada una de las competencias tiene de alguna forma su propia entidad y tiene muchísima importancia para el desarrollo de todas las competencias que son eh, específicas y necesarias. Y el tema es cómo de alguna de las formas hacer la, la, la unión de las competencias transversales. Y claro, para esto, eh, a nivel de organización, eh, estoy recordando en este momento, las escuelas de, del COAS y tal, los pues, LOPUS, los hecho? ¿qué han hecho? Únicamente para una transversal. Está relacionada con los tres elementos básicos: recogida de información, pensamiento comprensivo y pensamiento crítico. Uh -huh. Solamente, eso solo eso el son Eso que tiene ahí en todo planteamiento uh -huh. Pues lo que han hecho es liberar a una persona para que de alguna forma trabaje eh, transversalmente con los diferentes profesores uh -huh. y para que de una forma complementaria los diferentes profesores vayan trabajando. Estos tres elementos, los procedimientos y actitudes relacionados con la recogida de información, pensamiento comprensivo y pensamiento crítico. Bueno, es una, una forma de Javier. ¿Eh? ¿Eh? Una persona dedicada cada hacerlo sí. para que dinero para pensar. Sí. sí. Uh -huh. Bueno, esto, es lo, que han, esto sí. es lo que han hecho. Pero hay un referente, es decir, eh, que puede ser el jefe de estudios o no sé quién. O sea, de una de las formas, coge este tema de forma monográfica y le, le dedica tiempo. y le dedica tiempo para trabajar, en este caso, uh -huh. los diferentes seminarios uh -huh. para que de una forma transversal se trabajen las diferentes competencias básicas transversales. Uh -huh. pues, es una forma de, de iniciar, porque claro que estas cosas son un proceso, pero si no hay alguien que lidere la innovación de alguna de las formas, es claro. difícil que esto después se lleve a la, a la práctica. ¿Para quién es esta persona? Uh -huh. Okay, okay. coordinadores de, de, de etapa, coordinadores de ciclo, jefe de estudios, pero sí que a nivel organizativo, sí que a nivel organizativo todas estas cosas necesitan una reflexión. Estoy extendiendo, pero recordad un poquito el tema de la LOXE. La LOXE, a nivel de fundamentación, supuso un paso para mí gigantesco de lo que era una cultura pedagógica aprendimos por primera vez, hablamos de, de, de un lenguaje común uh -huh. eh, y todas las perspectivas eh, eh, de la psicología que se introdujeron. ¿Qué es lo que falló? Pues eh, lo decían claramente César Coll, Elena Martín, cuando comentaban un poco, pues que no había funcionado bien algo que se Pues que, que, que, que no había ¿Eh? acompañado el elemento organizativo a lo uh -huh. que era el elemento curricular. Y ahora podemos tener el mismo riesgo. Uh -huh. Uh -huh. Que, que había fallado fundamentalmente por eso Entonces, en este caso, también, el elemento organizativo eh, es importante El tema de los espacios, el tema de la organización de tiempos claro, la metodología de este tipo, pues quizás no quizás no seguro que nos va a tener que hacer pensar sobre la organización de los espacios porque si trabajamos con proyectos, si trabajamos con la resolución de problemas esto supone otro tipo de dinámica, otra forma de trabajar con otro, otro tipo de autonomía por parte del alumnado, con otro tipo de, de, de acompañamiento por parte del profesorado. Quizás tiene que haber varios profesores a la vez que están trabajando en torno a una competencia que puede ser interdisciplinar. En fin, eh, claro, estoy yendo un poco, un poco lejos, pero, pero sí supone un tema para mí muy importante cómo acompañamos eh, el tema de una transformación de tipo curricular, cómo eh, lo hacemos, eh, que esa, esa fuente que ha hecho ese cauce de alguna de las formas, se acomode el cauce a la fuente y no al revés, el cauce eh, a lo que la